Hola y bienvenidos a Rita Behind the Scene. Hoy os voy a contar todos los secretos del vídeo de Rita y las alpacas. Fue un vídeo súper divertido de grabar como son todos los vídeos, cada vez que grabamos un nuevo vídeo es una aventura. Eh, aquí contamos con la colaboración de una granja de alpacas que se llama Big Bang Alpacas que está en Cantabria. Y tiene unas alpacas monísimas. En cuanto las encontré en Instagram, dije: Tengo que contactar a esta señora e ir a grabarlas. Nos desplazamos hasta ahí, pasamos el día en coche para ir a, hasta Cantabria. Y nos encontramos con las alpacas que estaban ahí pastando en el campo. Eh, Están a mar de bien ahí, la verdad. Y era la primera vez que yo podía estar eh, entre alpacas, como relacionándome con ellas, ¿sabes? estando con ellas. <risa> eran muy buenas, eran adorables. Son, son un animal muy, muy bonito, muy estético pero también pues como todos los animales pues son un poco territoriales y tienen tienen sus cosas entonces empezamos a grabar y al principio no sabíamos muy bien qué queríamos grabar, nosotros habíamos tenido la cita con la señora y sabíamos que íbamos a ir a grabar las alpacas y aún no habíamos desarrollado toda la idea del vídeo porque a veces hacemos eso, vamos a ir, grabamos y luego ya nace el vídeo, entonces fuimos allá a hacer unas tomas estéticas básicamente las alpacas y entonces yo empecé a, pues, empecé a moverme entre ellas, a acariciarlas, a saltar entre ellas, a hacer cosas que creíamos que quedarían bien en cámara y luego ya dejar la construcción del vídeo para más adelante y mientras estábamos haciendo todo de eso pues resulta que había un par de machos en la manada y uno de ellos estaba obsesionado con perseguirme y se ponía muy territorial porque estaba yo pues acariciando a las hembras y a los, a los pequeños, a los bebés que había en la manada y se puso el macho un pelín agresivo y estaba ahí como todo el rato siguiéndome a donde fuera, <risa> acercándome la cara, esa escena donde veis que estoy con el libro, que en el vídeo sale súper bonita, que salgo ahí en el, con el libro leyéndole a la alpaca en sí el macho me había visto y sabía que estaba ahí y fue a ver qué estaba haciendo ahí como muy desafiante. Entonces <risa> fue un vídeo bastante gracioso de grabar, las alpacas. Parecen animales muy pacíficos, pero al final son pues como todos los animales, tienen sus cosas, su territorio, son una familia y se defienden también entre sí. Y, pero bueno, aprendí mucho sobre las alpacas, eso es lo bueno. Después de pasar el día grabando las alpacas, ya teníamos todas las imágenes que queríamos más o menos, entonces ya nos fuimos a casa y durante unos días nos dedicamos simplemente a crear el guión. Sabíamos que queríamos incluir las alpacas como en un contexto diferente, como dentro de una historia, no como los primeros vídeos que hacíamos, que era solamente el animal, sino que queríamos hacer algo más cinematográfico, queríamos ir un paso más allá. Entonces eh, nos ocurrió esta idea de pues de una chica ¿no? que básicamente está en un ciclo muy rutinario de trabajo y se levanta todos los días y va a trabajar y tal y cual y la, la idea es eso, que la chica pues está en el trabajo, está aburrida y oye una noticia sobre unas alpacas y entonces se pone a soñar y, y se imagina sueña un momento con, con las alpacas y entonces el sueño es todo lo que grabamos de las alpacas y al final del sueño se despierta y resulta que aún no había ido a trabajo, que había soñado incluso con lo del trabajo y, y todo entonces es un poco el guión, empezamos a grabar eso y la verdad es que lo hicimos prácticamente todo en casa, con lo que teníamos. Eh, las escenas del principio, pues eso, son en casa, eh, en, en mi cuarto, en el baño, eh, en la cocina, entonces solo grabamos aquí. Y luego eh, tuvimos que ir fuera para grabar las escenas como de oficina. Entonces fuimos a unas oficinas que había cerca de, de donde vivimos, llegamos pues, como me bajo del coche y voy a trabajar. Y luego, eh, aunque estos fueron grabados fuera, realmente eh, todas las escenas que están en la oficina son lo que veis aquí detrás. Cambiamos un poquito todas las cosas para que pareciera más profesional, más ambiente de, de oficina, pero es aquí mismo. La escena donde me estoy vistiendo de fondo y se ve que está la mascarilla, el móvil y las llaves en primer plano. Eh, también parece una escena muy sencilla, pero para poder eh, conseguir ese movimiento de deslizar la cámara sin que, sin que se vea el movimiento, pues tuvimos que apañar algo. Siempre estamos apañando cosas... Porque es normal, porque como tenemos mucha, pues eso, mucho presupuesto para hacer cosas, no son cámaras profesionales, al final eh, necesitamos tener ingenio. Entonces apañamos una especie de tela y entonces el cámara iba tirando de la tela y eso daba eh, ese movimiento fluido que necesitábamos para, para poder hacer esa escena, por ejemplo. En cuanto a la radio, eh, yo no quería usar mi voz y queríamos usar algo más profesional y queremos empezar a, a delegar cosas para que podamos crear algo con más... Con más calidad, porque al final pues somos cada uno experto en una cosa, entonces no tenemos a nadie sonido y el sonido es lo que peor teníamos en los vídeos aún y queremos ir mejorándolo, entonces acudimos a un experto en, en sonido y en música, que os dejo su Instagram aquí abajo, que fue él el que nos ayudó con la producción de de la radio el mismo consiguió a alguien para que grabase esa voz y por eso se oye también y, y la verdad es que le da un toque importante porque es una escena muy importante, el vídeo es esencial es como el corazón también del vídeo, esta noticia y luego eh, lo que acaba con esta escena del guión ¿no? es, es la radio es cuando yo enciendo la radio y ya oímos las noticias alpacas pues historia de esa radio esta es la radio que salió y es una radio que me ha dejado mi abuela, que es una radio que tiene más de 80 años. O sea, es súper antigua, es, es exactamente lo que queríamos para el vídeo, que, para que poder así mover esto de las frecuencias. Y es una radio súper antigua, me pareció que le dio el toque muy, muy estético y muy vintage al vídeo. Eh, y luego ahí pues, se da el comienzo a lo que es el sueño. Entonces ahí ya eh, cierro los ojos y es como que, que se empieza a soñar. Y, y ahí aparecen las alpacas, entonces pusimos todas las imágenes de las alpacas lo más estéticamente que pudimos y le dimos como un aire de sueño se me ha a deciros que claro, nosotros fuimos a las alpacas sin saber cómo íbamos a encajar el vídeo entonces cuando llegamos a, a grabar la escena de la oficina teníamos que crear un cambio desde la oficina hasta las alpacas que diese la impresión de sueño entonces decidimos usar el cielo y simplemente pasamos, yo estaba ahí aquí puesta contra la ventana y simplemente pasamos la cámara y yo miraba para el cielo la cámara me seguía y entonces iba al cielo y aparecía en ese cielo de las alpacas, y hicimos esa toma, por suerte, <risa> y aparecía en el cielo de las alpacas y aparece, y fue la conexión perfecta que nos permitió encajar esas dos cosas. Eh, al final del sueño, sale que yo estoy saltando y tal y cual, y de repente me oigo lo que es el, el despertador, como dentro del sueño, como suele pasar a veces. Y esa escena realmente no fue grabada donde las alpacas. Es una escena que grabamos eh, después. Yo me puse el mismo, la misma ropa y simplemente fuimos a grabar aquí al lado, a un sitio donde se veía bien mucho cielo arriba de una montaña, y, y la grabamos. Entonces parece que está en el vídeo y así encajamos perfecto con, con la idea de que está sonando el despertador y entonces ya nos vamos otra vez a, al cielo y podemos encajarlo bien. Pero es algo que está añadido después que a priori parece fácil una escena así, pero eh, también dependiendo mucho del tiempo, siempre que grabamos fuera. Entonces, simplemente para grabar las alpacas, por ejemplo, tuvimos que esperar eh, a... Lo habíamos planeado una semana y tuvimos que retrasarlo una semana más porque el tiempo no estaba bien. Y, y justo nos tocó un día maravilloso y, y hacía un cielo azul. Entonces, claro, cuando quisimos reproducir el final de esa escena, cuando ya oigo eh, en el cielo eh, la alarma del, del móvil, Teníamos que tener un cielo igual de azul y tuvimos que esperar una semana, que estuvo una semana lloviendo, no pudimos grabar durante una semana y, y al fin nos dio un día azul perfecto para poder cajar esa escena, pero no, cuesta, al final cuando grabas fuera también cuesta tiempo y esas cositas pues van alargando, van alargando y por eso al final sacamos casi un mes después un vídeo. Por otra parte, bueno, os estoy contando muchísimos detalles, pero creo que es lo interesante del behind the scene porque veis un vídeo así y está todo perfectamente encajado, pero eh, hay cosas que son más difíciles de encajar. Por ejemplo, el detalle de, del móvil. a principio del vídeo eh, aparece la cámara enfocando al móvil y ahí sale el despertador del iPhone. Entonces, claro, necesitamos que ese despertador eh, fuese completamente el fondo azul para poder ir del cielo y aparecer en el despertador. Pero claro, nosotros programamos el despertador del Iphone y no sé si tenéis un Iphone, pero pues si tenéis uno sabéis que si programáis es como que la pantalla se vuelve más oscura cuando sale el entonces ya no nos servía para hacer el fondo del cielo, entonces tuvimos que descargarla, no sé, sacar una captura de pantalla, moverla en Photoshop, crear una pantalla realmente y lo que veis en el móvil en el vídeo no es el despertador real es un despertador que nosotros nos hemos inventado para que tuviésemos ese azul eh, necesario para hacer esa transición. Si os habéis fijado bien, al principio del vídeo salía que el móvil estaba eh, era a las 6 en punto de la mañana y al final del vídeo salía que son las 6 y 10. Es decir, lo que queríamos expresar es que la persona se ha despertado, ¿no? le ha dado a posponer en la alarma de reloj y se ha vuelto a dormir y durante esos 10 minutos se ha vuelto a eh, has, has ido a trabajo, se ha despertado, ha soñado con todo eso que, que habéis visto durante el vídeo y al final son las 6 y 10 y pam suena otra la alarma que le despierta del sueño dentro del sueño y se despierta. La verdad es que fue súper divertido grabar este vídeo, fue una cosa completamente diferente, ese primer vídeo así como muy cinematográfico que hacemos Queríamos incluir a los animales, o sea, no solo hacer vídeos animales como hacíamos al principio, sino que incluirlos dentro de un contexto, de una historia, de algo un poquito más currado a nivel cinematográfico. Y la verdad es que estamos contentos con el resultado. O sea, no hay comparación desde el primer vídeo que subimos en esta nueva temporada del canal eh, hasta este, que creo que es el séptimo, es desde el verano que empezamos. Que llevamos muy poquito tiempo y la verdad es que estamos progresando mucho y estamos muy contentos de hacia dónde está yendo el canal y qué tipo de vídeo estamos haciendo. Entonces iremos mejorando poco a poco y o sea, seguiremos sacando cosas nuevas. Este Behind the Scene es el contenido que suelo subir a miembros del canal, que es exclusivo para miembros que, eh, que están ahí. Pero bueno, os quería enseñar un poquito el tipo de vídeos que hacemos y así pues vais echando un vistazo. Se os subiré también Behind the the de dos vídeos más o así, los próximos que hagamos, para que también veáis. Y así igual os animáis a suscribiros. Así que nada, gracias por ver el vídeo original y gracias por pasaros a ver el Behind the Scenes. Espero que os haya gustado saber todos estos secretos de detrás de cámaras. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.